Tengo ganas de que alguien me cuente si es Renault, que nuestros amigos de Renault que, que está Ruiz Automotores que nos cuenten de qué manera poder lograr el auto que tanto deseamos sinceramente porque ya estoy en verano, ya estoy tengo calor, quiero saber si esto es posible ¿Está Eduardo Amaya en línea con nosotros, esto es posible? Así es posible, wow. es posible Carlos, ¿cómo estás? Buen día sí, ¿Cómo se está sí se puede, sí se <risa> puede siempre se puede Siempre, como decíamos, siempre en base de sacrificio y con el apoyo de la familia, siempre se llega. Siempre se llega tener el saber elegir en el llegado el momento, ¿viste? Sí. Es lo Es lo fundamental. Eh, antes que nada, quiero saludar a tu audiencia, que, que, que, que tenemos eh, una gran llegada, gracias a ustedes, por, por este medio, ¿verdad? Porque es la radio. Sí, Eduardo, la verdad que, que tenemos un, tenés un público espectacular que te está escuchando en este momento, en toda la provincia. Hoy tuvimos, mira, gente que nos están escuchando en el sur, en Buenos Aires, en Córdoba, eh, en Santiago del Estero. La verdad que tenés un público que uno dice, a ver, presten atención todos los que están escuchando, porque viene Eduardo Amaya, que es de Ruiz Automotores, de Renault, aquí en Tucumán, que te cuenta de qué manera podés acceder a este cero kilómetro o el usado, pero también dejarnos ya, ya para empezar, Eduardo, el número de teléfono. Así es, mi número de teléfono es 381-630-7237. Sí. Sí. ¿Lo repito? Por favor. 381-630-7237. Bien. Y qué bueno que hayas nombrado tantas provincias tan lindas porque. Es, a nosotros, este acá concesionario oficial de Tucumán, tenemos llegada a todas las provincias que son limítrofes y nos también, ¿me ¿no entendéis uh -huh. Por una cuestión de, de una forma de trabajo que, que ha ampliado el Río Automotor en nuestra provincia, que hace el camino más fácil, porque esto se lo hace entre todos. Esto no es un esfuerzo únicamente que hace el cliente, sino que también eh, acompaña al vendedor, acompaña a la parte gerencial, la parte administrativa, así que. ...muy contentos por el trabajo que se viene haciendo... ...y que es mejor que, que... llegar Renault que es la marca nuestra... ...porque Renault es de nuestro pasado... ...el Renault 2 el 9, el 19, el 21... ...y tanto recuerdo ...para por lo menos la gente de mi edad, ¿viste? Uh -huh. eh, y hoy tener la posibilidad de llegar a... ...poder concretar un, la nueva versión del Sandero... ...al Logan, a la Kangoo ...al vehículo más utilitario... del al, ...al vehículo más patentado a nivel nacional en lo que es utilitario. Hoy tenemos para proponerles Sandero en un plan de financiación con cuotas fijas, un plan que es 100% valor total de la unidad financiado, no tiene banco, no tiene financiera, la compañía de seguro lo pone el cliente, y eso es algo que no lo tiene ningún concesionario, ni ningún sistema de financiación que no se renojó. Claro, esto esto, realmente hay que asesorarse. Miren, el 381-630-7237 es el número de Eduardo. Digo, para que vayan agendando, vayan agendando, porque hay veces que uno tiene dudas de cómo empezar a ahorrar o cómo es el tema de la entrega. Todas esas dudas, Eduardo, vos a la gente le aclarás todo. Sin ningún compromiso, nosotros estamos recibiendo llamadas eh, mensaje de texto, WhatsApp, y nosotros le sacamos este es el paso más difícil que es el de, el de llegar y saber, porque mucha gente no lo sabe o por un mal comentario no te abre o quiere o, o tiene miedo para llegar y hacerla, ¿me entendés? Este es, este es sencillo, con sacrificio, como cualquier emprendimiento que tiene un jefe de familia o jefa de familia, es con responsabilidad que nosotros acá el Río Automotor y el Renault nosotros lo acompañamos para que pueda llegar a su vehículo, para eso hay un proceso con cada sistema de financiación de plan de oro tiene diversas opciones para que puedan llegar al vehículo, ¿me entiendes? eso quiere decir para la gente que tiene capital y los que no tiene capital, para el que tiene el usado y le cuesta vender porque una marca o modelo que le está costando nosotros lo, lo asesoramos si tienen un plan caído de nuestra marca, de nuestra marca de Renault, nosotros le podemos dar una mano, ver el tema de cautelar, que es un tema que muchos vendedores no lo quieren tocar y mucho menos en, en algo como no sé esto que es la radio o, o en la tele. Nosotros, la gente que está con problemas de cautelar, nosotros lo estamos atendiendo, siempre que sea por Renault. Si es porque no, nosotros estamos predispuestos a recuperar los haberes que tenían, la gente que tiene deuda también tiene que hablar y tiene que hacer la consulta porque todo tiene solución, todo. Bien, bien, bien, eso está bueno, ¿eh? así que presten atención para aquellos que nos están escuchando. Eh, eh, Eduardo, y, y escúchame, ¿qué auto es el que más está eligiendo la gente con este, en este verano? Nosotros estamos, la gente está eligiendo que fue líder en patentamiento el mes pasado, en la parte de autos fue Sandero, que uh -huh. hoy está con una promoción de suscripción. A toda la gente que se adhiere a débito automático, ya sea con tarjeta de crédito o débito en sueldo, tienen bonificaciones grandísimas, grandísimas, grandísimas. Y el utilitario que es, que es Cangú, que sirve para transporte familiar e incluso para que sea para gusto de laboral para, para carga claro claro eso es lo importante también es, digo, esos hay... son los dos líderes sí. Sí. también te sirve Entonces, digo, el, el de carga también te sirve para hacerlo familiar y sí porque claro. viste el, para el emprendedor que recién arranca y no puede no tiene la posibilidad de tener dos vehículos claro, claro. este es el ideal porque se tiene asiento reventable el cual te lo va, a la mañana va a trabajar y a la tarde va a poder salir con tu familia a hacer tus Cosas normales. Uh -huh. Lleva a los chicos a la escuela porque tenés los asientos, si lo necesitas acá, lo rebatís Claro. Así que eso también está muy bueno la nueva CanGú. Eduardo, para aquel que nos está escuchando, que quiera comenzar a ahorrar, que quiera comenzar a tener la posibilidad de comprarse un vehículo, estamos hablando de una cuota, ¿de qué, de qué monto? De la cuota del vehículo más económico está entre los entre los 42 mil pesos. Sí. ¿eh? ...el cual le va a incluir un gasto de entrega, que es flete, patentamiento... ...el sellado de la provincia también va a estar incluido ahí... ...el seguro de vida... ...y en un utilitario estaría rondando entre los 45 y 48 mil pesos... Bien. ...siempre hablando de un plan de financiación que sea 100%, quiere claro. decir que no le va a financiar... ...hasta el gasto de entrega. 100%. ¿Y eh, flete 100%. y patentamiento es carísimo? Es carísimo el flete y uh -huh. patentamiento. Incluye, ¿Incluye la cuota ya? En la cuota, en los okay. valores de cuota que te estaba dando... En esos valores va a estar incluido. Ok, perfecto. Ya está incluido. Perfecto. Y a la gente que llame en el transcurso del día, ya sea por WhatsApp o por consulta, van a tener bonificaciones. Bien. Tenemos carpetas disponibles para todos. Bien. Para todos porque estamos arrancando un nuevo año y Renault tiene la idea de volver a ser líder este año en entregas, que es muy difícil concretar. Claro, Llegar claro. al patentamiento es muy difícil, eso quiero que la audiencia sepa, que siempre es difícil, todos los caminos son, a la hora de que uno quiere crecer son difíciles, bueno Renault te acompaña, ese gasto no lo vas a tener, lo vas a tener incluido en la cuota con una cuota cómoda, hoy una cuota de 42 mil pesos te puedo asegurar que ciclomotor estarían pagando con ese monto. Claro, Pero hay claro. que saber elegir, hay que comprar a conciencia del vehículo que está acorde a la capacidad de pago de cada cliente, que es muy importante. Muchas veces uno se sienta con clientes que tienen una expectativa y se quieren subir un vehículo mucho más caro, y eso lo hace retroceder. Pero resulta de que también tenía opciones con vehículos tan buenos como el nuevo Sandero, como el nuevo Logan, como Tango, Steadway. Así es, por eso... Es bueno que la gente pregunte y que se deje asesorar, que nosotros estamos preparados para recibir todas las consultas y ayudarlo y darle la mejor opción. La idea es que el cliente, como siempre, elija, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a guiar para que tenga la posibilidad de elegir la mejor opción de lo que le mande en su bolsillo. Bien, bien, bien, perfecto. Recordemos el número entonces, Eduardo, para que estén en contacto con vos. Mi número de teléfono es 381-381. 6 30 72 37 Bien. Eduardo Perfecto, Eduardo, la verdad que siempre muy claro, te agradecemos la, la comunicación con el EBC de Radio Tucumán. Eh, y nada, siempre eh, está bueno ir conocer un poco más de Ruiz Automotores, eh, que son la agencia oficial de Renault, que tengan la posibilidad de poder escuchar a Eduardo. Recuerden, 381 630 30 72 37. Eduardo, te mandamos un abrazo, gracias. La verdad que gracias a ustedes. Gracias a vos, personalmente, Carlos, por brindarnos el espacio de esto, que, que no es, es tan bueno para nosotros, para, sí. para que la gente conozca el producto nacional, que es muy importante, pero no es nacional. Exactamente. Apuntemos a eso, tengo... al consumidor, a todo, ¿no? En Yo... todos los rubros apuntemos al comercio nacional vamos, apuntemos vamos, a nacional. vamos por lo nuestro, que es lo más importante. Qué buen mensaje, gordo en el final. Eh, gracias. Sí. Sí. No, a vos, Carlos, saludo para todos y, bueno, estamos acá a la expectativa de, de los primeros llamados.